En el primer video hicimos una hoja de cálculo en donde poníamos nuestros gastos personales. Ahora lo que vamos a hacer es hacerla un poco más compleja agregándole distintos meses en distintas hojas. Porque habíamos dicho que una hoja de cálculo tiene columnas y tiene filas. Pero además de filas y columnas tiene hojas. ¿Sí? acá abajo yo con este signito más puedo agregar hoja 2, hoja 3, hoja 4 hoja 2, hoja 3, hoja 4 ¿Sí? acá pongo 2 acá pongo 3 acá pongo 4 para que se note esta hoja es gastos abril esta es hoja 2, hoja 3, hoja 4 bueno, pero ahora voy a eliminar Hoja 4, voy a eliminar hoja 3 y voy a eliminar hoja 2. Voy a duplicar esta hoja con esta opción mover o copiar hoja. Le voy a decir que vaya a la última posición y que se llame gastos mayo. Ahí está. Entonces ahora tengo gastos abril y gastos mayo. Borro todo esto, pero no borro las fórmulas, borro el contenido de los gastos que hice durante ese mes. ¿Sí? Ahora, para que se note bien la diferencia de meses, voy a cambiarle los colores. Formato, estilos de formato automático, lista amarilla, aceptar. Ahí está. Muy bien. Cambiamos el ancho de las columnas un poquito. Donde hice gastos personales abril... Le ponemos gastos personales mayo, y le voy a decir, fíjense que yo acá, el mes de abril, lo terminé con un saldo de 99.000 pesos. Yo podría escribir manualmente acá, 99.000, y ya se traslada a esta primera celda, porque esta primera celda era la primera de uno, más la de al lado, C4. Pero no lo voy a hacer de esta manera. Voy a aprovechar que estoy trabajando en un archivo que tiene varias hojas y le voy a decir que me lo traiga el saldo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Acá borro y el saldo anterior lo voy a construir de la siguiente forma. Igual, para avisarle que voy a este, hacer una fórmula, voy a Abril, a Gastos Abril, y hago clic en la celda donde está el último saldo. Enter. Ahí me lo trajo. Entonces ahora, gastos mayo, voy a ir a mover o copiar hoja. Le voy a decir copiar, que vaya a la última posición y que sea gastos junio. Ahí está. Bueno, entonces ahora, acá, que me sigue diciendo, fíjense acá arriba, gastos abril de 15. Bueno, ahora no. Borro esto, le voy a decir igual gastos mayo de 15. Enter. Muy bien. Entonces en abril terminé con 99 mil pesos, voy a mayo y empiezo a decirle, por ejemplo, que el 2 de mayo eh, cobro el sueldo. A ver cuánto había cobrado en abril, 120 mil. Bueno. Vamos a suponer que en mayo vamos a cobrar 125.000. Ah, bueno, como el número es muy largo y no entra en la celda, me lo pone en este formato. Entonces ensancho la columna, ahí está, 224.000. Muy bien, el 5 de mayo, eh, supermercado, 15.000. Bueno, ahí está el 10 de mayo regalo de cumpleaños ah, perdón, acá me equivoqué en supermercado tengo que poner menos 15.000 porque es un gasto regalo de cumpleaños menos eh, 3.000 o sea, compro un regalo de cumpleaños tenía 209.000, ahora tengo 206.000 el 15 de mayo eh, compro ropa y gasto 20.000 ahí está, me va sacando automáticamente el saldo de cada renglón eh, si yo pulso la tecla F2 puedo ver que acá me está haciendo la de arriba más la de la izquierda D6 más C7 ¿sí? ahora cuando voy a gasto junio me traslada automáticamente Vamos a mirar, gastos mayo, 186 mil. ¿Sí? Vamos a suponer que copio esto, control C, control D. Ahí está, bueno, me alteró los colores un poco, ahora lo vamos a corregir el formato. Muy bien. Tengo 148 mil pesos. Cuando voy a gastos junio, ya me tomo los 148 mil pesos. ¿Sí? Acá me falta cambiarle el título, y en junio empiezo también, eh, 5 de junio, cobro sueldo 130.000. Ahí está, a ver F2, ya me toma el saldo de junio más el sueldo, y ahora empiezo a poner gastos, eh, 7 de junio, eh, supermercado, menos 15.000. 10 de junio, de nuevo supermercado, menos 20.000. Entonces, ya me va haciendo automáticamente la de arriba más la de la izquierda. Y siempre tengo abajo de todo el saldo final de ese mes. ¿Qué pasa si vengo y me acuerdo que en realidad en abril me faltó anotar un gasto? Yo resulta que el 20 de abril me había olvidado que compré eh, compras, cumpleaños y había gastado eh, 20.000. Ahí está. Acá tengo 79.000, voy a mayo, me toma actualizados los 79.000 porque lo hice con una fórmula. Y ya me actualizó todos los demás eh, saldos, porque acá me hizo D1 más C4, y acá me hizo con F2, con la tecla F2 hago esto, eh, D4 más C5, y acá, a ver, con F2... D9 más C10, ¿sí? Todo cambia automáticamente. Voy a junio, a ver acá el saldo, 128.000, voy a junio, 128.000.